Buenos días amigos. Eh, decíamos eh, la semana pasada que en el siglo XX florece el marxismo como tendencia historiográfica. Hoy vamos a, a concretar más. Hablaremos, como siempre, de tendencia en un sentido más amplio y en otro más estricto. En el sentido amplio, pues ya lo dijimos, a aquellos historiadores que son marxistas, por razones más bien de tipo ideológico, político, que a veces establecen una relación más bien mecánica, un poco como opción individual, ¿no? Eh, no tanto coordinados como, para, como pasa con, con, con otros historiadores eh, marxistas, ¿no? en un sentido más estricto, que es lo que, nos interesa, que, es lo que más nos interesa aquí. ¿no? Aquellos que entienden la historia como, como ciencia social, como un fenómeno autónomo y que generan aquellos, aquellas obras orientadas por, por el marxismo de mayor calidad y relevancia. Eh, para repasar lo que es en este sentido más estricto eh, la historiografía marxista eh, siempre en un, un ámbito europeo a, americano pues vamos a seguir un criterio pues digamos eh, de países y de, li, y de vías de difusión por lo tanto vamos a hablar de la historiografía marxista en Francia, en España y después en Reino Unido acá vamos en Reino Unido que es el fenómeno más pleno desde el punto de vista de, de poder hablar de una tendencia historiográfica marxista es eh, la que gira alrededor de la revista pasan en es la forma de tendencia historiográfica marxista pues es más organizada y más creativa, pero empecemos como siempre eh, por Francia ¿no? eh, eh, la historiografía marxista francesa gira alrededor de los estudios sobre la revolución francesa, Eso ya tiene una larga eh, eh, tradición pero mucho más específica desde el momento que el marxismo a, a, a, pues, se implanta en en las universidades eh, francesas ¿no? podemos hablar como referentes en primer lugar de Georges Lefebvre um, socialista amigo de Jean Chaudret y, y poner como ejemplo de, de su obra pues eh, eh, La gran peur, ¿no? o sea el gran miedo de 1789 una especie de historia social de las mentalidades. Él creó el Instituto de Historia de la Revolución Francesa y fue sucedido en la dirección de este centro de investigación por los que vamos a hacer referencia ahora. ¿no? En primer lugar, Albert Sobul, ¿no? que, que ha trabajado sobre todo sobre los sans es decir, sobre el componente popular de la Revolución Francesa, clasificada, en fin, con razón eh, como una revolución burguesa, pero él, digamos, que saca a la luz esa vertiente popular tan importante en los hechos de 1789 en adelante. ¿no? Perdón, 1789 en adelante. Se me van las fechas de, de mi investigación al final de la Edad Media. En tercer lugar, hay que hablar de Michel Vauvel, que que ya se ha metido en temas... Um, historia de las mentalidades, como estudio de la descristianización que antecede a la revolución francesa. Aquí lo conocemos eh, a partir de su libro Ideología de mentalidades, ya estamos en los años 80, es un libro eh, interesante que nos, ha, que nos ha animado a muchos a hacer historia social de las, de las mentalidades. Eh, estos historiadores marxistas de la revolución francesa se veían como la parte izquierda de, de la Escuela de Anales. En cuarto lugar, hay que mencionar a Pierre Vilar, que se aparta un poco temáticamente de los anteriores. Él es hispanista, hizo, más bien dicho, catalanista, hizo su tesis de, de doctorado sobre Cataluña en la, en la España eh, moderna y tiene especial importancia para nosotros por su incidencia en, en la extensión de la historiografía marxista hacia, hacia España y el, mundo, y el mundo latino. Ha trabajado sobre temas de teología y metodología que nos han inspirado en los años 80 y fue muy crítico con el estructuralismo de origen altuseriano que, que incidió en nuestra disciplina, dogmatizándola un poco y apartándola de lo que tiene que ser la historia que es eh, el estudio del cambio más que el estudio de la de las estructuras, que también hay que hacerlo, ¿no? De eso ya hablamos en el episodio eh, a, anterior. Antes de Ip Thompson, conocemos y citamos ya su libro Miseria de la teoría, hay que hablar de Pierre Villar como crítico de la historiografía eh, marxista de, de matriz eh, estructural. Bien, después nos toca hablar de la historiografía marxista española, y hablamos en segundo lugar de la historiografía marxista española, porque realmente, como todas las ideas progresistas, el, el marxismo entra eh, en España a través de los Pirineos, concretamente, en este caso, el marxismo historiográfico. Digo como todas las ideas en la época eh, franquista de tipo, de tipo progresista. ¿no? Vamos, eh, podemos hablar de tres momentos que tienen tres referentes diferentes, para, para, para explicar lo que ha sido la historiografía marxista española en el siglo XX. Primero hablar de Manuel Tuñón de Lara, un exiliado español que trabaja desde PO son muy conocidos los coloquios de PO que nos ha dejado, por ejemplo, para el tema que nos ocupa aquí, su libro, Metodología de la historia social, muy marxista, muy, muy analista eh, eh, también, eh, publicado en el año 1974. En el mismo año, 1974, publica, se publica en España eh, Historia marxista, Historia en construcción de Pierre Vilar, que es el, el segundo referente al que, al, que, al que vamos a referirnos aquí, permitirme eh, la redundancia, al hablar de lo que ha sido la historiografía marxista española en el siglo XX. Pierre Vilar es un caso, digamos, eh, pues distinto, ¿no? porque como sabéis, él fue eh, hispanista y publica en 1974 también eh, un folleto que editó Anagrama en aquel momento, Historia marxista e Historia en construcción, que en realidad es pues, uno o dos artículos sacados de, de su obra metodológica más importante, que es Historia marxista, Historia en, constru en construcción. Que, que, y aquí pasa lo mismo que pasó con combate de la historia de Lucian Fer, que a la hora de traducirse al español pues se redujo por razones supongo que de tipo económico porque se suponía que a lo mejor pues, una obra de mayor volumen no iba a tener la misma difusión se redujo bastante pero a pesar de todo fue sumamente importante para la difusión del marxismo historiográfico de origen francés en, España. en tercer lugar hay que hablar de José Fontana, en este caso ya se trata de un historiador marxista importante surgido en el, en el, en el interior. ¿no? Eh, sabéis que su obra principal desde el punto de vista metodológico historiográfico ha sido historia, análisis del, del pasado y y Proyecto Social, publicado ya en los 80, en 1982. Él, Fontana, es un entusiasta de la historiografía marxista inglesa, de Pass and Present, con, su, con sus diferentes fases, también de la historia desde abajo, del workshop eh, history, y, y, y aprovecha, digamos, eh, para difundirlos pues su... Su papel, digamos, como asesor o responsable de la colección de, de, de historia de la editorial crítica eh, Grijalvo, ¿no? Bien, todos ellos eh, han sido, igual que los franceses, miembros o la mayoría miembros de, del, del Partido Comunista, menos Pierre Vilar. Eh, Pierre Vilar a mí me confesaba en los años 90, ya pobrecito, ya tenías que hablar con él eh, y... Ya no leía, le tenían que leer, tenía problemas de vista. Y, y me confesaba con, con tristeza de que, de que él, él nunca perteneció al Partido Comunista, ¿no? ni a ningún otro partido. Fue un marxista independiente, siempre muy efectivo en el campo de la, de la, de la historiografía. Y digo que se quejaba con tristeza de que François Furet y Manuel Roy Ladurie, cuando eran unos jóvenes y estalinistas, le criticaba su falta de compromiso por no estar afiliado al Partido Comunista Francés bien, después decía él ellos evolucionaron hacia la derecha Fouret y Ladurie, que es cierto y él y, y Pierre quedó en el mismo sitio en el que estaba, lo cual quiere decir a veces que cuántas vueltas pues eso, da, da la historia y que el compromiso político y el compromiso historiográfico eh, aunque tenga un elemento común, en este caso eh, la cercanía al marxismo pues, pues tienen unas relaciones así paradójicas por decirlo de alguna eh, manera. ¿no? Terminar diciendo que bueno, estamos hablando de la historia marxista española de los años 70, 80 pero a, para muchos de nosotros, yo creo que para la mayoría, quizá algo menos en contemporánea eh, son influencias que se dan conjuntamente, es decir, que, que, que nos sentíamos mm, eh, tanto analistas como, como, como marxistas al mismo tiempo, porque con, con, había razones objetivas, porque compartían eh, ese paradigma común de los historiadores renovadores del siglo XX al que hemos hecho referencia. Queda, para último lugar, también por razones eh, cronológicas, a, hablar de la historiografía marxista inglesa un poco más. ¿no? Decíamos que era la tendencia eh, historiográfica dentro de lo que es la influencia del marxismo en la comunidad de historiadores, más organizada porque cumplía mm, esas condiciones que también los cumplía la Escuela de Anales, a las que hicimos referencia en el capítulo sobre, sobre qué entendemos por, por tendencia. Me refiero a que tenía un órgano de expresión, la revista Pasan Presa referentes, evidentes eh, programa, entre comillas eh, lo veremos en el próximo episodio todo, todo lo que tenían en, en común ¿no? además era, era, era una tendencia historiográfica transversal había gente medieval, antigua, moderna, contemporánea etcétera, eh, internacional y, e inter eh, e interdisciplinar. ¿no? Nace, eh, la escuela de Pass nace mmm, en 1952 como consecuencia de, de una decisión de, de, de, del grupo de historiadores del Partido Comunista Británico. Bueno, sabéis todos que el Partido Comunista Británico, a diferencia de muchos otros partidos comunistas, el caso concreto. Francia, Italia y España es evidente nunca pasó por la clandestinidad ¿no? entonces en ese sentido ellos ya hablan de grupo de historiadores del Partido Comunista cuando realmente diríamos en aquellos años en España pues una, la célula de los historiadores del Partido Comunista británico en una época en que las universidades inglesas eh, estaban muy influenciadas por el marxismo en general, y por el marxismo soviético en particular, en la misma época que salen pues, todos los espías de Cambridge y todo eso, Filbit y todo eso. ¿verdad? Por lo tanto, hay que situarse en ese, en ese contexto para, para en, en entenderlo. ¿no? En 1956 tiene lugar la, la intervención soviética en Hungría, se van un cierto número de militantes del Partido Comunista Británico que adoptó una posición. Eh, en favor de la, de la intervención y entre ellos la mayoría de, de los que constituyeron la revista eh, Pasan Precio. No de todos, eh, porque Romney Hilton a mí me confesó en la Casa de Velázquez de Madrid en los, en los 90 una vez que, que él seguía teniendo el carnet del Partido Comunista Británico. Yo, yo solía preguntarle esto eh, a, a estos colegas siempre, también en Francia, ¿no? Porque... Eh, por, por un problema biográfico mío, ¿no? Porque también eh, pasé por esa misma historia, ¿no? Eh, lo mismo me confesó Michel Bobel en, en, en, en, el, en su despacho en el Instituto de Historia de la Revolución Francesa. Me dijo que era una cosa de corazón, ¿no? Claro, co corazón en francés es, es tanto memoria como sentimiento, ¿no? Por lo tanto, en fin, excepciones. De todas las maneras, eh, el haber dejado en su mayor parte el Partido Comunista Británico de factura, stalinista en aquel momento, y después se hizo eurocomunista con los años, ¿no? pues eh, facilitó que, que la escuela de Pasapresen, pues adoptara un marxismo más abierto, eh, digamos, menos, menos dogmático, donde el historiador pues, tenía más independencia para ser creativo sin estar pensando que podían pensar sus jefes políticos, que, que era algo que le entusiasmaba a Joseph eh, Fontana, ese carácter tan abierto del marxismo historiográfico eh, eh, in, in, in inglés. ¿no? Eh, bien, la recepción de, de la escuela de Passant presen eh, de la, histori la historiografía marxista inglesa en España, fue tardía, es el problema, llegó tarde. Porque en general la formación de la, de, de la escuela marxista inglesa llegó tarde también, se inicia en el año 52 y Ana llevaba desde el año 29 funcionando. ¿no? ¿Y, y, y ¿qué, qué pasó aquí? Pues que. El fenómeno este de que como se imprimieron y se editaron eh, todos los libros importantes de, de la historiografía marxista inglesa en España, no solo por crítica a Grijalvo, también eh, siglo XXI, etc., pues eh, se, fue, fueron autores muy, muy leídos pero muy poco seguidos, que ese es el problema. ¿no? Eso pasa a veces eh, a la hora de la difusión de, de novedades eh, historiográficas que no siempre se aplica, sino simplemente se lee y se admira, pero pues, no se es capaz de, de, de, de seguir esa, ese, ese, ese enfoque. Investigación más complejo que, que a lo que estamos acostumbrados, ¿no? normalmente, y además difícilmente, digamos, copiable, ¿no? en el sentido de que bueno, yo tengo un modelo y lo reproduzco a la hora de mis investigaciones. Por ejemplo, eh, en la, tesi, eh, la tesis de y P. Thompson sobre la formación de la clase obrera de Inglaterra pues yo estoy esperando que alguien haga algo parecido en España, es un fenómeno eh, el de la formación de una clase obrera complejo ¿no? y, y, y requiere algo más que, que el ABC de, lo que, de cómo se hace una historia social, hay que introducir muchos factores eh, de mentalidad, de política de económicos, eh, sociales, por lo tanto todavía es una asignatura pendiente tener aquí en España un libro sobre la formación de la clase obrera eh, española, aunque se ha trabajado y bien eh, en, en la historia del movimiento obrero, pero no con ese nivel de calidad y de historia total, como se decía en aquellos años, que logró IP Thompson. Bueno, nada más por hoy. Continuará la próxima semana, terminaremos la próxima semana con la historiografía marxista inglesa. Muchas gracias por vuestra atención y feliz fin de...